hola qué tal cómo estás es un gusto saludarte y en este tutorial vamos a crear un efecto de neón para cualquier tipo de fotografía obviamente tienes que ya abrir el documento en el panel de capas con un clic vamos a crear una nueva capa en la barra de herramientas te vas a dirigir y vamos a elegir la herramienta de la pluma en el panel de control vamos a elegir trazado ahora te vas a la parte derecha vamos a poner más opciones y vamos a dar un clic donde dice nuevo trazado y clic en ok Déjame decirte algo muy importante, que si no encuentras tanto la ventana de capas como la ventana de trazados, te vas a dirigir al menú ventana y vas a encontrar tranquilamente las capas y los trazados. Ahora, vamos a dar un clic en la capa, clic sobre la capa 1, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, sobre esta parte de la fotografía, clic y arrastrar, presionando la tecla de control, barra espaciadora, clic y arrastrar, para generar este efecto de zoom que está acá. Con la herramienta de la pluma, vamos a... A crear un trazado alrededor de la fotografía que es lo que va a crear el efecto de neón voy a presionar la barra espaciadora clic y arrastrar para crear efectos curvos simplemente damos un clic acá con clic y arrastrar para crear ese segmento totalmente curvo pero como la dirección de el efecto está yéndose para acá yo quiero cambiar la dirección vamos a presionar la tecla de alt en una pc o option en una mac para cambiarlo clic y arrastrar, otra vez voy a presionar Alt, clic y arrastrar para cambiar la dirección del mismo, clic y arrastrar para generar este segmento curvo, Alt, barra espaciadora, clic y arrastrar, vamos por acá, clic y arrastrar, Alt, clic y arrastrar, Alt, perfecto, muy bien, vamos avanzando excelentemente bien, vamos por acá, otra vez la tecla de Alt, aquí hay algo muy importante que tengo que comentarte, y lo primero es que tienes que ceñirte, no necesariamente u obligatoriamente, con todos los efectos o con todas las curvas que tenga la fotografía, como por ejemplo acá. Lo hemos hecho casi casi exacto. segundo aspecto que debes tomar muy en cuenta es que yo necesito terminar aquí el trazado de, este, de esta forma. Si presionas control clic o comando clic en una Mac sobre la fotografía, vas a desactivar esta opción. Vamos a hacer un zoom hacia atrás, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, no sabes, mira cómo te está quedando, perfecto, control clic para desactivar esta opción, otra vez lo vamos a hacer acá. Hay un tercer aspecto que es muy importante que lo tengas de, demasiado en cuenta y es la fotografía. Yo estoy trabajando con una fotografía eh, con un color bastante oscuro que vendría a ser el negro sobre la misma, entonces deberías tomar en cuenta ese tipo de situaciones ahora vamos a avanzar vamos a avanzar vamos a avanzar perfecto igual lo tenemos acá con clic y arrastrar no te olvides para generar esos segmentos totalmente curvos ahora que estamos acá perfecto vamos a avanzar aquí en este momento voy a adelantar el video y te invito para que veas lo que voy a hacer con toda la fotografía el cuarto aspecto que yo lo considero demasiado importante es trabajar muy bien esos trazos sobre la imagen para que te quede muy bien el efecto de neón ahora te diriges a la barra de herramientas seleccionas la herramienta del pincel en el color de frente vamos a dar un clic acá arriba donde está la opción de rgb vamos a poner 255 en verde 0 y en azul 255 para que nos dé un color magenta ahora tú puedes poner un color eh, rojo Cian, amarillo, verde, el que te guste. Yo voy a dar clic en OK. Estás sobre la capa 1 y esto es muy importante porque ahora te diriges al panel de trazados, te vas a Más opciones y vamos a elegir la opción que dice Contornear eh, trazado. En el menú que se va a desplegar, en Herramientas, vamos a elegir Pincel y vamos a dar clic en OK y te va a dar este tipo de efectos. No sin antes decirte que arriba en la herramienta del pincel vamos a elegir en tamaño 15 y en dureza 0% para que te dé este tipo de efectos. Ahora nos dirigimos al panel de capas. Debemos estar sobre la capa 1. Nos vamos a Efecto y vamos a poner la opción que dice Resplandor Exterior. Aquí en Resplandor Exterior ya tengo los valores previamente establecidos para entender mejor qué es lo que hicimos para que empiece a salir ese efecto. Primero, en modo de función, vamos a elegir Screen, Opacidad 50%. El color, de igual manera, va a ser un Magenta para que nos quede muy bien y tenga más resplandor. Y tenemos la opción del spread en 6 y el tamaño en 40. Ahora vamos a elegir la opción que dice resplandor interior, efecto o modo de fusión, multiplicar, igual el color magenta te queda muy bien. Y aquí vamos a jugar en distancia y en tamaño con algunos valores para que te pueda dar este tipo de efectos. Si quieres tenerlo, simplemente vas a dar clic en OK y ahí tienes tu efecto. La finalidad que tiene este canal es hacerte la vida más fácil con Adobe Photoshop, por eso aquí vas a encontrar videos tutoriales cortos. Te invito a suscribirte a este canal, déjanos un comentario, una manito arriba y te espero en el siguiente video.